¿Tú no divertirte con un anime que al final te hará llorar acá detrás? Si quieres esa mezcla de felicidad y tristeza al final de cada episodio, entonces acá Mega Kill es para ti. Esta a mí me toca temas como la corrupción, manipulación y lo que tú consideras correcto, y cómo la sociedad puede estar tan cegada por políticos que necesitan una revolución para lograr un cambio. Pero todo este cambio conllevará a guerras, destrucción y muerte de inocentes, ya que muchos eran solo víctimas del sistema, como el joven emperador y muchos soldados que, según sus perspectivas, luchaban por el bien común. El mayor enemigo de un pueblo es el pueblo mismo. Dependiendo desde qué posición cuentes una historia, puedes volver a un tirano, un héroe. Este anime es una actuación de un manga, ilustrado por Tetsu Tashiro, fue dirigido por Tomoki Kobashi ilustrado por Studio estudio Wax Fox Station este anime está disponible en Netflix consta de 24 episodios doblados a latino el cual cuenta la historia de Tatsumi un chico que se aventura a la capital con sus amigos para mejorar la situación en su aldea por ciertas circunstancias se separan Tatsumi llega a la ciudad ilusionado así como tú sí, tú que estás en este video así de ilusionado está así como tú estás ilusionado por esa persona antes, tú estás peor de ilusionado lo acepta tu realidad. Pero bueno, así él recibe también un golpe de realidad, encontrándose en un lugar totalmente corrupto, donde el sentido de la justicia ha sido manipulado por el poder. Al final, nuestro protagonista es estafado por quien será su futura compañera, aunque luego de un sinnúmero de tragedias, parece ser ayudado por Lady Anna. Que le dé esperanza a Tatsuma, de pensar en un futuro mejor, pero la mansión es atacada por nada Niren es un grupo revolucionario que está en contra del régimen del Imperio para ello usan las taigas armas imperiales creadas para proteger el Imperio y defenderlos muchas de estas se perdieron en batalla, por esto no todas las taigas las tiene el ejército imperial aquí nuestro prota se da cuenta de la realidad aquí, de la capital ya que Lidiana era una noble que rescataba a la gente de la calle para luego torturarlas y así asesinarlas Sí hombre, super creeper la onda es nuestro protagonista se este grupo revolucionario y mata a Lady Anna. Nakurai es conformado por Akame, Bucla, Sheila, Leon, Lugbo, Mine, y todo esto encabezado por la ex general del ejército imperial, Magenda. Todos juntos para acabar con este imperio instaurado por Onyx que manipulaba al joven rey. Y liberar así a la ciudadanía de su yugo infernal, su épico. Los 12 primeros episodios es una perfecta adaptación del manga, ya que el final discrepa de este. Durante el anime, muchos de los personajes van a morir. Si quieres saber qué personajes se mueren o qué personajes viven, tendrás que verte el anime. No te lo vamos a contar por respeto al anime pero una de las muertes que más afectó el desarrollo del personaje fue la muerte de Bukla, ya que sume a su taiga, y Bukla era como un mentor para él. A lo largo de la trama vemos como una de las generales se enamora de nuestro protagonista, dándonos una mezcla de drama y comedia que se va a contar y nos va a hacer lo más gracioso dentro de este anime. Esta relación es romantizada al final, luego de la gran batalla que enfrenta a todos los revolucionarios contra el Imperio, al final, ¿cuánto tardará este nuevo régimen para destruirse? Recordemos que el combate es sin ánimo de humanidad. Kamega Kill presenta una animación fluida. Su banda sonora es regular, pero transmite la emoción de cada escena. Esto fue todo por Kamega Kill. Ten en mente que si no te gustaría ver a un protagonista de un anime morir, este anime que estamos hablando no es para ti. Te falta odio Sasuke. No olvides compartir y reventar ese botón de like. Si quieres verlo completo, en la inscripción encontrarás los lances directos. Muchas gracias.